Hola, bienvenidos y bienvenidas a este curso de Niñez y Constitución. La literatura primero, la cinematografía después, la televisión hoy día fundamentalmente y la televisión de pago a través de los canales streaming, las series de tanta llegada hoy en día a un variopinto público han puesto de relieve de distinta manera a lo largo de la historia de estos medios a los niños, las niñas y los adolescentes. Si uno pudiera comparar una obra literaria clásica al respecto como Oliver Twist, de Charles Dickens, donde los niños son muy, muy maltratados uh, y a pesar de ello, logran salir adelante, pero siempre gracias al apoyo de algún adulto que se compadece o que les eh, entrega las herramientas que necesitan para superarse, ¿no? Tenemos también ejemplos tanto televisivos como literarios en las adaptaciones que se han hecho de los relatos del mundo de Amichis, de su libro Corazón, ¿no? Todos recordamos Marco, que no es otra cosa que el cuento de los apeninos a los Andes, donde un niño también... Eh, tiene mucho más protagonismo y mucho más iniciativa Y hace una verdadera odisea para llegar a encontrar a su madre Y ya viniendo más cerca, series como Stranger Things Los hermanos Duffer o Elite eh, y Merlí Dos series españolas eh, muy famosas en estos tiempos eh, Han puesto de relieve entonces los personajes Tanto de niños como especialmente de adolescentes ahí estamos entonces eh, enfrentados a una necesidad de conocer verdad Qué es lo que hoy en la actualidad en el siglo XXI se entiende por niñez y cómo debemos entender también los derechos el enfoque de derechos de esta etapa etaria de esta de este conjunto de edades que abordan buena parte de la primera etapa vital de todos y todas no y para eso vamos a escuchar la presentación, la contextualización que nos entrega un experto en la materia, a quien le damos la bienvenida. Camilo Morales, ¿cómo estás? Gusto de saludarte y bienvenido una vez más a la Universidad Abierta de Recoleta. Hola, Cristian. Eh, gusto saludarte también. Muy contento de que podamos darle comienzo a este, a este curso. Uh -huh. Bueno, Camilo decir que tu condición de académico de la Universidad de Chile, magíster en Psicología Clínica, especialmente con niños y jóvenes, y además coordinador del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en Infancias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, eh, nos dan un contexto muy propicio para que nos cuentes de qué se trata hoy, cómo debemos entender hoy la noción de niñez y especialmente cómo debemos entender hoy la noción de derechos de la niñez. Probablemente algo de lo que yo referí sobre los medios de comunicación, o más bien cómo aparecen los niños, niñas y adolescentes en los medios de comunicación en, el, en la época contemporánea, tengan algo que decir también, no sean un reflejo de esto que tú nos vas a presentar eh, como enfoque contemporáneo de este momento etario del ser humano. Te dejo con la palabra y te agradezco mucho tu presencia y tu aporte. Gracias, Cristian. Bien, eh, muy contento de que podamos eh, darle comienzo a, a este curso. Eh, muy agradecido también de tener la posibilidad, en conjunto con la Universidad Abierta Recoleta, de poder eh, desarrollar este curso sobre niñez y adolescencia en una nueva constitución. Y, y a partir ¿no, de la introducción que nos planteaba Cristian, eh, es muy interesante porque justamente es a propósito de eh, los que de alguna forma podemos encontrar ¿no? eh, las huellas de eh, eh, la, de la niñez, ¿no?, en tanto una construcción su, eh, socio, sociocultural eh, que está justamente determinada por una serie de elementos que vamos eh, a revisar eh, a continuación. Entonces, eh, eh, para partir ya, eh, vamos a, a, a revisar dos grandes temas eh, en esta clase. Eh, el primero es en reflexionar sobre el concepto de infancia eh, que nos podamos hacer la pregunta y reflexionar si la infancia se trata de un periodo del desarrollo evolutivo de la vida de un ser humano o es más bien eh, una construcción mucho más compleja eh, que involucra otros elementos. Eh, y si es así, ¿cuáles eh, serían eh, esos eh, elementos? Y junto con eso, también la invitación es que podamos reflexionar sobre los fundamentos del enfoque de los derechos eh, de las niñas, niños y adolescentes que están expresados en la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, que por lo demás Chile ratificó hace 30 años, en agosto del año 1990. Entonces, desde ahí, entonces, que la idea es que podamos tener una reflexión sobre el lugar de la niñez en nuestra sociedad, que podamos hacer una reflexión en torno a eso, y el modo en cómo en la actualidad son reconocidos y respetados sus derechos por parte del Estado. Vamos ahí ver sí. Bien. Entonces, como ya les anticipaba, vamos a trabajar cuatro grandes temas, ¿no? En primer lugar, eh, el concepto de infancia. Eh, a partir de ahí vamos a hablar sobre algunas representaciones sociales que se han producido sobre la niñez. Representaciones que en su mayoría configuran una visión de la infancia eh, muchas veces de carácter estereotipada, eh, reduccionista y que, y que responden ¿no? a ciertos discursos hegemónicos que no, neces no necesariamente eh, dan cuenta ¿no? de la, eh, eh, del estatuto del niño en tanto sujeto de derecho. ¿Eh? Y eh, a partir de eso ¿no? vamos a hacer una breve revisión eh, muy, eh, de la historia de los derechos de la niñez y del proceso que da origen a la, a la convención que eh, es sin duda un hito jurídico, político, cultural pero sobre todo ético, ¿no? de un nuevo paradigma que nos va a permitir interpretar y enfrentar la realidad de la infancia eh, ya que propone comprender justamente a niñas, niños y jóvenes como personas portadoras de derechos y no solamente como meros objetos de protección eh, como objetos, eh, receptores pasivos, más bien, de eh, medidas ¿no? de protección por parte del Estado. Entonces, eh, en esa línea, ¿no? algunas eh, preguntas que son eh, relevantes, ¿no? eh, que van a acompañar esta presentación son justamente las preguntas en torno a qué es la infancia, que podamos pensar si existe una sola infancia o que es más bien eh, interesante poder pensar ¿no? si podemos hablar más bien de las infancias. ¿ah? Eh, y eh, de alguna manera eh, eh, reflexionar ¿no? si los niños, eh, eh, las niñas, ¿no? podemos definirlo como seres en desarrollo, ¿no? como eh, seres en potencia para algo o más bien seres en sí mismos y que tienen una, una dignidad eh, igual que cualquier otro, otro ser humano, igual que un adulto, es una reflexión que es importante que podamos ir realizando eh, a lo largo de esta clase. Recordemos para eso que el concepto de infancia ¿eh? proviene del latín infantia y eh, que justamente refiere a la incapacidad ¿no? de hablar eh, de parte de los infantes, ¿eh? entonces los infantes, los infantes serían aquellos que no tienen voz, aquellos que no tienen permitido hablar, ¿eh? y eso es muy importante porque quien no puede hablar de alguna manera queda excluido, marginado, imposibilitado de, pasar, de participar activamente de la vida social y de la vida pública, ¿eh? entonces a la luz de esta definición ¿no? ya podríamos empezar a reflexionar sobre el lugar que en nuestra sociedad actual tienen los niños. ¿no? Eh, son, ¿Siguen siendo los eh, infants que no tienen la posibilidad de participar de la vida social o eh, queremos entenderlos como sujetos activos, como sujetos sociales que sí tienen un lugar y una presencia que debe ser eh, reconocida y considerada de forma vinculante? Eh, entonces, a la luz de esta definición ¿no? de Infancia de los simbos es que eh, eh, tradicionalmente la infancia ha sido asociada a un periodo de edad específico, ¿no? eh, específicamente a los primeros años de la vida humana, como queda también expresada ¿no? en esta cita del sociólogo de la infancia Jens Bortrup, eh, que bueno, pueden, pueden leer ahí en pantalla, y que tradicionalmente, eh, y es lo interesante de ¿no? esta cita, se ha entendido a la infancia como un fenómeno natural, eh, universal, derivado del crecimiento o del desarrollo. Es decir, un proceso lineal eh, y determinista que ve a la infancia como un proyecto de adulto. Eh, por ejemplo, ¿no? si uno comparara eh, con otros campos de estudio, como por ejemplo los estudios de género, los estudios étnicos, estas concepciones esencialistas Bien sabemos que en la actualidad resultan bien inadmisibles, ¿no? Sin embargo, eh, todavía po podemos ver cómo en el caso de las niñas y los niños eh, este enfoque tiene, sigue teniendo cierta hegemonía para comprender las experiencias del mundo eh, infantil. Ahora, no se trata de desestimar eh, el enfoque de la infancia como un momento eh, del desarrollo biológico. ¿no? No, no, no pretendemos, digamos, hacer una... Una, una negación de su existencia. Pero sí nos parece importante eh, señalar que este enfoque eh, resulta insuficiente para comprender todas las dimensiones del fenómeno social de la niñez contemporánea, eh, sobre todo cuando, eh, si vemos la historia reciente, por ejemplo, ha sido justamente a propósito de argumentos que eh, se sostienen en la idea del desarrollo o, o, o de la madurez de las niñas y los niños, que se, ha tomado, se han tomado decisiones que han implicado la exclusión, la marginación de este grupo, de, de nuestra sociedad, de la vida pública y social. De ahí, digamos, la, la, la mirada crítica ¿no? a estos enfoques desarrollistas que no incorporan otras dimensiones. En cada tiempo, ¿no? en cada época, hay modos diversos de ser niño o niña. Por eso eh, vuelvo un poco a la introducción que, que nos plantea Christian, ¿no? que justamente habla de cómo en las producciones culturales, ¿no? la literatura, el cine, eh, la, la pintura, eh, entre tantas otras, uno justamente puede ver la evolución de sus modos diversos de ser niña o niño y el lugar de ellos, de ellas, en la sociedad. Entonces, uno podría entonces reflexionar, por ejemplo, a la luz de estos diversos modos de ser niño o niña, eh, si las políticas públicas actuales eh, dirigidas a esta población incorporan esta diversidad, o siguen viendo a los niños como un grupo homogéneo. ¿Mm? Por ejemplo, si uno piensa lo que ha sucedido en el contexto de pandemia, podemos ver cómo las respuestas gubernamentales, ¿no? las, las medidas públicas para enfrentar la pandemia, en el caso de los niños, han eh, tenido más bien una óptica homogénea que eh, aplica ¿no? eh, la misma política sin considerar diferencias eh, territoriales, de género, eh, étnicas, entre tantas otras, ¿no? Entonces, lo importante que, que tenemos que retener es que la infancia va más allá de los años que dura este periodo en la experiencia vital de cada persona y que forma parte de la estructura social y está presente en todas las culturas y en todas las sociedades. Por ejemplo, la socióloga Lourdes Gaitán, socióloga de la infancia, nos propone sobre esto una distinción que es muy clarificadora ¿ah? entre infancia y niños eh, niñas, ¿no? Para esta autora, por ejemplo, la infancia sería una condición social eh, delimitada por una construcción cultural e histórica eh, diferenciada y caracterizada por relaciones de poder. Mientras que las niñas y los niños serían los sujetos sociales, los grupos de personas que se desenvuelven, que participan ¿no? de este espacio social. De ahí, por ejemplo, deriva todo el concepto eh, del adultocentrismo ¿no? eh, y que establece ¿no? una relación asimétrica entre el niño y el adulto eh, y en donde los niños, digamos, quedan eh, eh, instalados en una relación de desventaja eh, muchas veces en su vinculación con los adultos. Eh, Teniendo presente ¿no? esta dimensión, podemos pasar a hablar sobre el concepto de representaciones sociales de la niña. Eh, lo interesante ¿no? de este concepto que, que pudiésemos definir, como plantea eh, eh, eh, Alfajeme, Cantos eh, y Martínez, ¿no? es que las eh, representaciones sociales vendrían a ser aquellas imágenes, eh, visiones, mm, percepciones, que eh, operan como un mecanismo que permite interpretar colectivamente la, la realidad social. ¿eh? Eh, y que por lo tanto van a determinar, guiar de alguna manera ¿no? los discursos, las acciones, las formas de relacionarse eh, y por lo tanto también las normas sociales y legislativas ¿no? eh, de, una, de una sociedad. Y ahí es donde me parece súper interesante poder pensar eh, cómo a la luz de este concepto uno también puede observar, reconocer distintas representaciones sociales de, de la infancia. ¿Ah? Eh, en segundo lugar, tenemos esta representación que ya hemos como anticipado un poquito, ¿no? de la idea de, de ver a los niños como una promesa, un proyecto de Y ¿Mm? Que por lo tanto, la valoración de los niños no tiene que ver con lo que son en el presente, sino más bien con lo que pueden llegar a ser en el futuro. ¿Mm? Eh, y eso es muy importante porque de alguna forma eh, eh, establece ¿no? lógicas de políticas públicas y políticas sociales en donde los niños quedan eh, históricamente relegados a un lugar secundario. En tercer lugar tenemos esta visión de los niños como víctimas o como victimarios, ¿sí? eh, que de alguna manera propone ¿no? una mirada que tiende a ser estigmatizadora, eh, y que generalmente está asociada con lo que se ha conocido como el paradigma eh, tutelar o de la eh, minoridad, ¿no? en donde a los niños se les ve como víctimas o eh, a aquellos niños ¿no? que no entran dentro de eh, lo que el proyecto moderno espera como normal eh, los ve ¿no? como potenciales amenazas y peligros ¿no? para el contrato social y por lo tanto eh, deben ser eh, intervenidos. ¿no? Son, digamos, los niños que participan de los espacios de protección eh, especial y que de alguna forma eh, eh, las políticas de Estado están muy orientadas a normalizar a su, sus conductas, vamos a decir, muy entre comillas, desadaptadas o que no se ajustan con lo que se espera que sea normal. Eh, tenemos ¿no? la, la, la idea ¿no? de que los niños son actores sociales y eso me parece que es un elemento que, eh, que a mí me parece importante de, de destacar y que viene a ser de alguna forma una piedra angular de la reflexión de, de este curso, ¿no? y que tiene que ver con que como hemos señalado, eh, los niños en cada contexto histórico, en cada espacio territorial, van desplegando diversas formas de vivir sus infancias y por lo tanto van transformando también los modos en cómo se reproduce el orden social. Cuando hablamos de que los niños son actores sociales, lo que queremos decir es que eh, el movimiento ¿no? socializador eh, no es solamente un movimiento que se da en una dirección, ¿ah? no es solamente del adulto hacia el niño, no es que los niños solamente reciban y reproduzcan la cultura. Los niños la producen, se apropian de ella y la transforman. Por lo tanto, los niños participan activamente en la construcción y determinación de sus propias vidas y, de, eh, y por lo tanto afectan las vidas de quienes eh, los rodean. ¿no? no son objetos pasivos de los procesos sociales como eh, históricamente se ha tratado de pensar eh, a la infancia. Y por lo tanto también eh, los niños eh, producen conocimiento, producen experiencias, tienen son portadores no de, eh, de un saber. Ahora eh, pasemos a otro a otro punto, ¿no? a, a, a hablar un poquito de eh, la historia de los derechos de la infancia y por lo tanto del de, eh, concepto de enfoque de derecho y la relevancia ¿no? que tiene justamente la convención eh, para poder eh, darle ¿no? un, un estatuto jurídico ¿no? eh, a esta concepción ¿no? que hemos venido eh, señalando de los niños como actores sociales. Um, una pregunta que debiésemos plantearnos en este punto a propósito de la historia de los derechos de la infancia es ¿cuándo la infancia se transforma en un objeto de interés del Estado, de la sociedad y de las políticas públicas? Y en ese sentido uno pudiese como observar eh, cuatro hitos importantes ¿no? en, en este proceso, ya eh, que, que lo señalaré brevemente. Eh, eh, pero que de alguna forma nos muestran eh, justamente eh, ciertos hitos eh, para poder eh, llegar a lo que eh, viene a ser finalmente la convención. Eh, en primer lugar, un antecedente muy interesante tiene que ver con la declaración de Moscú eh, de, eh, del año 1917-1918, 19, ¿no? que fue elaborada por un grupo de, pe de pedagogos ¿no? denominados eh, eh, movimiento por la Educación Libre para los Niños y que eh, propuso ¿no? una visión emancipadora de los derechos de la infancia ¿no? la, la idea de ellos era fortalecer la posición de, de los niños, las niñas en la sociedad y lograr la igualdad de sus derechos frente a las personas adultas independiente de la edad de los niños, eso, eso es muy interesante ahora bien, esta, esta, eh, esta declaración no, no es eh, reconocida formalmente ya, eh, pero sí es un aporte histórico importante de una mirada emancipatoria sobre los derechos de la niña. Después tenemos también la declaración de Ginebra, del ¿no? año eh, 1924, y que eh, eh, nos propone una, una, una manera de eh, generar, desde, desde el punto de vista de los adultos, ¿no? el surgimiento de una serie de obligaciones de parte de los adultos hacia los niños elementos que son eh, característicos ¿no? eh, de, la, de la convención eh, y, que es, eh, y que es importante transmitir es que eh, la convención ¿no? del 89 está compuesta por 54 artículos ¿ya? Eh, tiene además cuatro principios que, que solamente voy a enunciar ¿no? el principio de la no discriminación, el principio del interés superior del niño el principio de la supervivencia y desarrollo y el principio fundamental de la participación que vamos a, a, a desarrollar eh, más adelante en, en las próximas clases. ¿no? Lo relevante ¿no? de la convención es que la convención propone un, un nuevo equilibrio en el reconocimiento de los niños. ¿no? Y es, por un lado, el reconocer que los niños son protagonistas activos de su vida con la prerrogativa de ser escuchados y respetados y de que se les conceda una autonomía cada vez mayor en el ejercicio de sus derechos y por otra parte, la necesidad de reconocerlos al mismo tiempo como receptores de protección en función ¿no? de su situación de especial eh, vulnerabilidad a propósito de, eh, de su relación al, al mundo adulto. Entonces la convención viene a proponer un equilibrio, ¿ah? eh, y que por lo tanto no se trata de que los niños no tengan que recibir protección, sino que más bien eh, el rol que tienen los estados es justamente el poder avanzar en mayores niveles de protección, participación y oportunidades a fin de eh, ofrecer que los niños puedan ir tomando decisiones eh, de manera cada vez más autónoma. En definitiva, la convención configura un nuevo espacio interrelacional ¿no? entre, entre los niños y las estructuras sociales. También hay algunos derechos que están asociados con eh, comercial eh, sexual, eh, el poder eh, protegerlos de la discriminación por diferentes eh, motivos, ¿no? raza, sexo, religión, condición de edad, entre otros. Tenemos también un grupo de derechos que tienen que ver con la provisión, ¿no? por ejemplo, eh, eh, eh, el derecho a recibir una educación, el derecho a recibir asistencia médica, en definitiva el derecho a tener un desarrollo óptimo y de bienestar. También hay algunos derechos que están asociados con eh, la, la situación de detectar de forma temprana situaciones que pongan en riesgo el pleno disfrute de los derechos de los niños y las niñas. Eh, y finalmente, ¿no? eh, un, un grupo de derechos que es muy importante y que tiene un, un lugar relevante en la Convención, justamente en la idea de ver a los niños... Eh, como titulares de sus derechos, ¿no? con esta, esta posibilidad de que los puedan ir ejerciendo por ellos mismos, acompañados ¿no? de, de los adultos y de, y de una, un mundo social que les va eh, permitiendo eh, avanzar en esa autonomía, es precisamente los derechos de participación y que tienen que ver con el derecho que los niños puedan expresar su opinión libremente, de, participación, de participar, perdón, en decisiones relativas a su bienestar, a que puedan reunirse pacíficamente y construir sus propias organizaciones. Este grupo de derechos ¿no? eh, que, que están presentes en la convención también representan un desafío importante para nuestro país en materia de avanzar ¿no? en una legislación, en normativas, en instituciones que incorporen de forma vinculante la participación de los niños en las decisiones que los eh, afectan. Para ya ir cerrando, ¿no? solamente señalar que si bien la convención nos propone un, una, un, un nuevo paradigma sobre la niñez, también tiene eh, algunas eh, limitaciones, ¿no? que eh, no se trata con esto, digamos, de, de, de desconocer el, el, el, el aporte significativo que hace la convención para poder eh, pensar en una, una aproximación, eh, distinta ¿no? de, la, de la niñez en tantos sujetos de derecho sino que también estas limitaciones más bien nos invitan a plantearnos una reflexión de ver a la convención no como un fin en sí mismo sino como la posibilidad de ser un comienzo para avanzar y profundizar en el desarrollo de políticas que protejan y reivindiquen los derechos eh, de, la, de la niñez y eh, y finalmente, ¿no?, dejarlos con eh, una, una pregunta, ¿no? eh, que es de alguna manera la, la pregunta que nos interesa eh, desarrollar, ¿no? a lo largo de este curso y que vamos a retomar a partir de la, de la próxima semana y que tiene que ver con justamente cómo, a, a la luz, ¿no? de, de las concepciones, ¿no? de infancia que eh, forman parte de nuestra sociedad podemos avanzar, ¿no? hacia eh, generar ¿no? mecanismos eh, y formas de un mayor reconocimiento de la participación de los niños en nuestra sociedad, entendiendo que los niños son justamente actores sociales y protagonistas eh, de la vida pública y de la vida eh, eh, comunitaria en la que todos eh, participamos. Para concluir, ¿no? y con esto eh, eh, hacer un, un muy breve resumen de lo que hemos visto eh, el día de hoy, eh, yo plantearía cuatro cosas como fundamentales. Eh, el primero, el, la importancia de poder entender que el concepto de infancia ¿no? es una construcción social, ya que no es una, un concepto inamovible establecido, sino que depende de una serie de dimensiones históricas, culturales, eh, económicas, como hemos visto. Eh, en segundo lugar, eh, la necesidad ¿no? de que reconozcamos, de que podamos identificar, detectar aquellas visiones eh, adultocéntricas, estigmatizadoras de la niñez y que de alguna forma eh, limitan ¿no? la posibilidad de eh, que los niños participen de forma más activa en eh, el espacio público, en el espacio social. En tercer lugar, la relevancia ¿no? que tiene el enfoque de derecho eh, eh, arraigado ¿no? en la Convención porque justamente lo que representa es un cambio de paradigma en la comprensión de la niñez que va de verlo como un objeto receptor de protección a un sujeto protagonista, tutel, eh, eh, titular ¿no? de sus derechos. Y finalmente nos quedamos con el desafío de que a partir ¿no? de estos conceptos, de estos eh, elementos ¿no? que hemos revisado, eh, cómo justamente podemos. Eh, traducir e implementar ¿no? el enfoque de derechos en políticas públicas donde sean los propios niños, niñas y adolescentes quienes eh, ejerzan eh, sus derechos. Gracias a ti, Camilo. Eh, nada, solo comentar que hay un gran desafío aquí, sobre todo en una sociedad más bien conservadora, más bien adultocéntrica, ¿no? Y, por cierto, muy patriarcal todavía, como la chilena, donde tenemos que eh, hacernos estas preguntas, ¿no? Sobre todo la primera representación social a la que tú te referías, que es la propiedad, ¿no? Eh, yo diría que ahí está el punto de partida de la concepción de muchos y muchas que están siguiendo este curso o que conocen personas que asumen a sus hijos como su propiedad, ¿no? Eh, y eso traducido en diversas circunstancias, en decisiones, por ejemplo, eh, lo que nos convoca hoy día muy contingentemente, que es el regreso a clase o no regreso a clases presenciales, eh, se convoca a apoderados se convoca a profesores, pero no sé si alguien le ha preguntado efectivamente a las niñas, a los niños, a los adolescentes, bueno, ¿qué sienten ellos frente a a esta posibilidad, ¿no? Y así con una serie de otras decisiones. Eh, nuestra apuesta formativa en la Universidad Abierta de Recoleta tiene que ver precisamente con esta idea de replantearnos las, los temas que parecen tan obvios y que en este caso tú nos has eh, ilustrado sobre esta concepción, sobre esta variante, sobre esta, en el fondo, deconstrucción de la mirada, ¿no? ...tradicional de la niñez y de la adolescencia. Así que te agradecemos mucho y queda la tarea entonces... ...para nuestras y nuestros participantes... ...de cuestionarse la pregunta que tú señalabas al final... ...pensando sobre todo cuando tengamos que discutir socialmente... ...los contenidos de una nueva constitución... ...cómo hacemos eso letra en la carta fundamental pero también cómo eso lo hacemos vida en nuestra cotidianidad, porque no, no sacamos nada con que esté muy hermosamente eh, redactado en un texto si eso después no se traduce en nuestra propia forma de mirar la niñez. no Como tú señalabas muy bien, los niños y las niñas como efectivos actores sociales, sujetos de derecho y sujetos también de la protección que requieren pero eh, esa protección no es eh, privativa de las niñas y niños, ¿no? También los adultos necesitamos protecciones y evidentemente las personas mayores, ¿no? Eh, te dejo entonces con una reflexión final, si así lo deseas, y te agradezco una vez más este inicio de, de la docencia en este curso que nos deja ya una importante tarea de reflexión. Gracias, Camilo. No, gracias Cristian. Y como bien has señalado, creo que el desafío que tenemos es justamente a propósito ¿no? de, de que tú traías el concepto de deconstruirnos, es como eh, nosotros, justamente en este a lo largo de este curso, la invitación es precisamente a reflexionar sobre nuestras propias preconcepciones, nuestros propios prejuicios sobre eh, la experiencia eh, de las niñas, de los niños y los adolescentes. ¿no? Eh, la infancia... Como hemos, como hemos señalado, es un tiempo que trasciende una, una, un momento vital, ¿ah? eh, y en ese sentido creo que también la reflexión sobre la infancia es una reflexión sobre nuestras propias historias, personales, colectivas, sociales, y ahí es donde a propósito de este proceso que estamos viviendo, también tenemos una oportunidad justamente para escribir, ¿no? eh, o reescribir más bien, aquellos elementos de una nueva historia social en la que todos nos sintamos eh, incorporados en, en, en igualdad de derechos y, y, y, de, y, de y en la misma dignidad. Perfecto. Gracias Camilo. Y con ustedes, estimadas y estimados participantes, nos seguimos encontrando a lo largo de este curso Niñez y Adolescencia para una Nueva Constitución en Chile. Gracias por la atención y que estén muy bien.